Hoy vamos a hacer salmorejo. vamos a hacer las recetas típicas con tomate y pan y vamos a hacer otra un poquito más saludable y en vez de usar pan vamos a usar zanahoria para espesar. Es un poquito más saludable, un poquito más fit después los otros ingredientes pues son iguales, un poquito de aceite le echaremos, su vinagre, aceite y dos dientes de ajo a cada uno ¿vale? las zanahorias antes las tenemos que cocer Vamos a hacer primero el salmorejo con pan y después hacemos el de zanahoria y el resultado pues lo mediréis. Podéis probar. Venga, vamos con el vídeo. Echaremos 750 gramos de tomate. Los tomates que yo uso son tomate espera y están maduritos. Echamos los dos dientes de ajo y echamos un puñadito de sal. cerramos y le ponemos un minuto a velocidad 6. Vamos a ver el resultado. Como puede quedar, ha quedado perfecto. Bajamos lo que esté por las paredes Echamos el pan Echamos el vinagre y echamos el aceite Cerramos de nuevo Nos ponemos 4 minutos y haremos una velocidad progresiva. Empezamos en velocidad 5 y poco a poco lo subiremos hasta acabar en 10. Como podéis ver, queda muy bien. Ahora lo haremos en el plato presentado, pero antes lo reservaré y haré el de zanahoria para que veáis qué diferencia hay. Bien, en esta receta lo que vamos a hacer ahora es primero hervir la zanahoria. Y echamos un vaso de agua. Cerramos. Y programamos vaporera 25 minutos a velocidad 1. Puedes de quitarle el agua a la zanahoria, agrégala de nuevo al vaso y el resto de ingredientes. Y hacemos como 4 minutos, empezamos en velocidad 5 y progresivamente acabamos el 10. ver, prácticamente igual que el de pan. Ahora vamos a todo. Aquí tienen los dos almorejos, el más naranja es el de zanahoria. Puedes agregarle más aceite, más vinagre, más pan, pero que lo hagas de cuenta. Esta otra.